¿Qué tal viajeros? Bienvenidos a mi casa y a un nuevo video de Nauta Brasil. Estuve en Brasil la última semana de marzo, las dos primeras semanas de abril, eh, fuimos cuatro de viaje, el baúl parecía que hubiesen viajado 30, no cuatro. Eh, siempre íbamos en el camino, me acuerdo, a la ida diciendo no, para la vuelta, la vuelta no van a volver las galletitas, no van a volver las cápsulas de café... Compramos el doble de lo que usamos, entonces el auto volvió más detonado de lo que fue. Nota de color que no venía al caso, pero tenía ganas de compartirlo. Estuvimos en Gramado, y estuvimos en Gramado estuvimos los últimos días de marzo, y estuvimos las primeras dos semanas de abril en Gobernador Celso Ramos, en la playa de Palmas. Estuvimos también de paseo por bombiñas por Camboriú, estuvimos de paseo por Florianópolis, y realmente el clima nos acompañó un montón en todo ese tiempo solo hubo dos días de lluvia dos y uno estuvo muy nublado pero que igual yo lo aproveché me estaba con el agua hasta la cintura más o menos metido en el mar sacando fotos de surf que es lo que más me gusta hacer que es lo que hago prácticamente a diario cuando estoy de vacaciones y me encanta bueno. y de hecho tengo una cuenta en Instagram surfpopsurf surf, si la querés seguir Ahí estoy y ya que te estoy nombrando cuenta de instagram no te olvides de seguir la cuenta de en auto a brasil y bueno eh, un día nublado que saqué fotos de surf dos días de lluvia justo cayeron en fin de semana pero bueno no importa el resto de los días días de sol nos metíamos al mar paseábamos realmente el clima espectacular lo disfrutamos un montón este video es más que nada para contarte de otra cosa porque lo importante no es cuándo o a dónde fuimos sino por dónde fuimos por Uruguay es la ruta 26 la que más uso en Uruguay uso un tramo de la 3, un tramo de la 5 pero básicamente el mayor tramo es la ruta 26 y esa ruta 26 históricamente estuvo detonada rota, hecha pelota tengo novedades ...que te van a venir muy bien si querés ahorrar kilómetros... ...hacer una ruta bonita y pasar por Free Shops para el próximo viaje... ...así que te dejo con los títulos y volvemos. ¿Por qué los que viajamos vía Uruguay elegimos viajar vía Uruguay y no otra ruta? La principal elección, digamos, el principal motivo por el cual lo hacemos es el tema de la distancia. Si la ruta para llegar a Paso de los Libres, tu ruta más corta para llegar a Paso de los Libres, pasa por Colón o pasa cerca de la ciudad de Colón, te conviene desviarte en Colón hacia Uruguay. ¿Por qué? Porque te vas a ahorrar 133 kilómetros. Si seguís derecho hasta Paso de los Libres, vas a seguir todo por autopista. Eso está genial. Vas a hacer una sola aduana. Eso está genial pero vas a hacer en total ida y vuelta 266 kilómetros más que si cruzas vía Uruguay. Otra razón por la cual muchos elegimos hacer esta ruta es el tema del free shop. ¡Pilas de chocolate! En el caso de la ciudad de Rivera no hay un free shop, sino que hay decenas de free shop. Hay dos shoppings que son especiales casi exclusivos de free shop uno es el shopping sineris que es directamente un solo free shop que le llaman shopping porque tiene tamaño shopping pero es un solo free shop enorme después está el shopping Melancía, mi preferido ahí está eh, la ribera y el neutral el neutral tiene para mí muchos mejores precios que el sineris por eso paso siempre por eh, el neutral y después me voy a hacer los trámites pero bueno, el Sineris la ventaja que tiene es que tiene una oficina para hacer migraciones también ahí adentro y no necesitas meterte en tanto en la ciudad. Si bien la ruta sí o sí te tenés que meter en la ciudad, mismo para salir después del shopping tenés que atravesar la ciudad, es toda avenida y listo para llegar al Sineris. Si querés hacer los trámites eh, fuera del shopping Sineris, tenés que ir al eh, destacamento de frontera de ...Uruguay y después ir al destacamento de frontera de Brasil. Están muy separados uno del otro y para llegar de uno a otro tenés que atravesar la ciudad. Pero últimamente todo el mundo va al shopping sin y a hacen los trámites... ...así que estos dos puestos, si bien tenés que atravesar toda la ciudad... ...tienen mucha menos gente que antes. Entonces ahora se reparte mucho el trámite entre uno y otro están los free shops hay muchísimos hay decenas hay un montón de free shops en Rivera pero son un montón de verdad y otro tema por el cual mucha gente elige viajar vía uruguay es el tema de la belleza de la ruta a mí particularmente me gusta mucho más ese camino en realidad geográficamente hay diferencia y es una ruta que tiene más eh, por ahí no es tan recta eh, si bien no es una ruta sinuosa para nada eh, es una ruta que tiene más curvas que la ruta 14 que me parece hecha con una regla directamente eh, Sí, en Argentina hay rutas que son muchísimo más rectas que la ruta 14, lo admito perfectamente lo sé, las he recorrido pero eh, la ruta 14 es mucho más recta que la ruta vía Uruguay se hace más entretenido el viaje hay como paisaje más cambiante y yo lo que recomiendo es cargar nafta por lo menos al momento de filmar este video es más barata la nafta en Argentina que en Uruguay recomiendo cargar nafta del lado argentino atravesar todo Uruguay y del lado brasilero cargar cuando uno llega un poco en Rivera, unos 10-15 litros, y después llenar el tanque sí en Rosario do Sul. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en Uruguay la nafta es más cara, y en Santano del Libramento también es más cara que en otras ciudades de Brasil. Por lo menos, por lo menos los postos que están en el camino, digamos, que uno hace, son más caros que los que después se va a encontrar más adelante. Así que recomiendo cargar nafta muy poco en Santana do Libramento y si llenar el tanque en Rosario do Sul. Entre Santana y Rosario do Sul tenés menos de 100 kilómetros, así que no necesitas tanta, tanto combustible. Y para atravesar Uruguay con un tanque lleno, te sobra podrías llegar por ahí hasta Rosario del Sur inclusive, pero vas a llegar ya muy justito, entonces carga un poco en Santanol Libramento eh, me fui por las ramas el tema es que me gusta más la ruta tiene eh, cosas que en la ruta 14 no hay por ejemplo, pasás por muchos bosques eh, de pinos bosques de eucaliptos pasas por la zona de Valle del Edén, que es súper bonita pasas por una zona de cerros chatos eh, y cerros chatos aislados también hay varios eh, de hecho hay unos eh, chiquititos no sé cómo se llama esto geológicamente debe tener un nombre específico y yo no lo sé eh, le llamo meseta, pero meseta es otra cosa eh, no sé, Charras. prefiero llamarle cerro chato eh, de hecho creo que hay uno que se llama Cerro Chato es el nombre que le pusieron y eh, es una zona realmente muy bonita eh, hay lugares que parecen cortado el pasto por un paisajista y que puso la piedra específicamente en ese lugar y que hasta la oveja está estratégicamente puesta para que el paisaje sea lindo realmente es muy muy bonito eh, muchas zonas del camino obviamente tiene, tiene partes del camino que son aburridas todos los caminos en algún momento se hacen tediosos y aburridos. Incluso los más bonitos, también por una cuestión repetitiva, se terminan haciendo aburridos. Pero este lo que tiene es que no es todo igual como si es la Ruta 14, que es muy igual toda su traza. Este va cambiando y va cambiando mucho. A mí me gusta más. Es una cuestión de gusto, a otro por ahí le gusta mucho más la, la Ruta 14. Yo lo hago por una cuestión... De gusto, me gusta más viajar vía Uruguay, es más corto y hago free shop. Esas son mis razones, otro puede tener otras y pueden ser opuestas, cada uno con su librito en este tema. Te expongo lo que a mí me parece, por ahí a vos te parece lo opuesto, por ahí a vos te parece igual. Si tenés, discordas en esto, podés hacer tu comentario abajo, dejar tus razones de por qué elegís la Ruta 14 y no el camino vía Uruguay. Pero te adelanto, si vas a poner que tu razón es que la ruta está rota, espera a escuchar y ver lo que te voy a mostrar, porque cambió totalmente. La ruta vía Uruguay ya no está más rota. Ni un kilómetro. Bueno, cuando pasé yo ahora que estuve eh, la última. la segunda semana de abril, digamos, el. 14 de abril pasé por ahí, eh, quedaba un kilómetro de ruta por reparar, uno. Que en realidad ya estaba, faltaba nada, poner la capa fáltica final, pintar todo, poner los carteles y ya está, listo, eso era todo lo que faltaba en Uruguay. Después faltaba otro punto que es arreglar un puentecito, que lo están arreglando, así que nada, te frenan seis minutos a lo sumo, seguís el camino y ya está está maravillosamente nueva la ruta vía Uruguay, está pero muchísimo mejor que la BR290 de Brasil, esta lo que hicieron fue ir levantando las últimas capas asfálticas que eran un desastre de años y años de desidia, de no hacer nada, las levantaron todas, hicieron todo el asfalto nuevo, totalmente a nuevo, ...todo la ruta 26... ...está espectacular... ...está preciosa... ...de hecho hay lugares del camino que me costó reconocerlos... ...porque uno los reconocía por el color del asfalto que iba cambiando... ...era medio rojizo en algunas partes... ...medio blanco en otras... ...y, y me, costó, me costó ubicarme geográficamente donde estoy... ...de hecho eso también... Eso ...va cambiando mucho esa ruta por el tema de los bosques... ...que los talan, que plantan nuevos... ...por el tema de las papeleras... ...y entonces... Esa ruta ahora la podés hacer, la podés disfrutar y se hace rapidísimo. De hecho, hay carteles en la ruta, no sé si es en la 26 o en la 5, pero hay carteles de 110 de máxima, cosa que en Uruguay no había visto nunca. 110 de máxima. En Uruguay lo máximo que veías si y más en la 26 era 75, como mucho alguna parte que decía 90 pero por el estado en que estaba la ruta no lo podías hacer jamás. Sí, no decía nunca 80, no decía nunca 60. En Uruguay tiene unos números rarísimos para nosotros porque te ponen 45, 75 creo que es, o eh, 90. Nunca un número de los que estamos acostumbrados, los argentinos. Pero eh, bueno, ahora en esta ruta vimos carteles de 110 y de hecho aprovechamos y 110 hicimos mucho más rápido pasó volando se disfrutó el camino realmente una maravilla estoy súper súper feliz de poder decir esto en este video recomendar ampliamente el camino vía Uruguay por qué porque es súper recomendable hacer ese camino por la distancia por el tema de los free shops porque es más lindo, es más entretenido y al ser más entretenido eh, se evitan más accidentes me fui mucho por las ramas y el tema principal de este video era el camino vía Uruguay, así que voy a dejar todo lo demás para profundizar en otros videos. Si vos tenés una opinión diferente a la mía en este tema, te invito a que lo dejes en los comentarios, así otros ven otros puntos de vista que son totalmente válidos, son totalmente importantes y por ahí hasta son más cercanos al punto de vista que tiene otra persona y puede llegar, eh, te puede llegar a servir a vos o a otro, y leer otras opiniones sobre este tema, es súper importante, eh, así que si tenés otro punto de vista sobre estas rutas, sobre estos caminos, de por qué vos elegirías otro camino, déjalo abajo, eh, comentalo, y si te gusta este vídeo no te olvides de ponerle un like bien grandote, y suscríbete al canal, porque de esta forma te simplifica, porque yo no tengo que andar mandando mail o no tienes que andar revisando el Facebook y esa, o el Instagram a ver si yo subí un nuevo video, simplemente YouTube te manda una notificación diciendo en Auto Brasil subió un nuevo video y lo ves apenas sale y eh, ves las noticias fresquita recién salida del horno. Bueno, te deseo que tengas unas excelentes vacaciones, es un excelente plan de vacaciones, aunque sea, eh, Espero ayudarte a viajar con la mente en estos videos, y eh, espero ayudarte realmente para que tu viaje sea realmente bueno. Y nada, nos vemos en el próximo video de Nauta Brasil, y espero verte en el próximo video. Hasta luego.